Me, me, bueno, buenos días a buenos todos días. y a todas Bienvenidos a una buenos nueva días. sesión de, nuevo de Club de Lectura Hoy vamos a leer un vamos a leer una vida de nueva de mujeres inspiradoras Que es, que es, que es, que es muy, muy, un libro muy bonito que, es, que narra sobre la vida de Catalina de Bandas Aguilar eh, Voy a compartir la pantalla de mi ordenador para que se vea eh, se ve bien sí sí se ve bien todos Aspareza se ve bien sí. Sí sí sí, sí. sí sí sí sí bueno vamos a empezar ya a leer el capítulo el que va eh, muy importante lo demás lo demás, lo demás lo de, lo de lectura que se silencien los micros, por favor para que se escuche mejor no es importante que os permanezcáis silenciados. Bueno, eh, eh, perdonad. No, perdonad, no, no os desilenciéis los micrófonos. Es importante que estéis silenciados todos y todas para que se os escuche mejor al que lea el libro de club de lectura, ¿vale? Empezamos. Eh, David, te toca a ti. Voy. Catalina Desmandas Aguilar. Nace en 1975 en San José, la capital de Costa Rica, que es un país de Centroamérica. Tiene dos hermanas. Villela es la hermana mayor, con tres años más que Catalina. Y Aleida es la pequeña, con cinco años men menos. Su padre se llama Mario Enrique de Mandas y era eco economista. Su madre, María Eugenia. Aguilar. Trabajo como mecanógrafa. Catalina nació con, es, con espina bifida. Por eso tiene dificultades para caminar y mantener el, el equilibrio cuando está de pie. Además tenía muchas infecciones de orina. Sigue leyendo, eh, y, David. Y dificultades para controlar el, el filtro cuando era pequeña. Villela tenía discapacidad intelectual y sufría ataques de epilepsia desde los seis años. Sigue leyendo lo último que te queda ya, David. Sí, pero no lo veo. Ahora se ve. Seis años. Necesitaba bastante atención y apoyos por lo que su madre dejó de trabajar. Eh, bien, David. ¿En qué año nació una... Catalina? ¿Quién a mí? Sí, te estoy haciendo una pregunta. ¿En qué año nació Catalina? 1975. Bien. Ahora le toca el próximo a Mónica. Sí. Se te escucha mucho, se te escucha mucho ruido. No, ¿A quién a mí? No, en otro, en otro, en otro micrófono ya está silenciado. Eh, Mónica, te toca a ti ahora. Vale, vale, voy. Junto con sus abuelos, tíos y primos, formaban una familia unida, humilde y trabajadora. Catalina tuvo una infancia feliz. Su madre y su padre siempre la apoyaron. Sabían que podía hacer cualquier cosa, pero tuvo que aguantar los estereotipos, los estereotipos y las ideas negativas sobre la discapacidad que tenía la sociedad de la época. De sus vecinos y amigos se escuchó frases como "pobrecita", "ojalá se cure", "ojalá se cure". En su familia era un secreto a voces que ella nunca tendría hoy. Sus padres tenían mucho interés por la cultura. Catalina creció rodeada de libros y de música clásica. Sus padres les leían poesía cuando eran muy pequeñas, lo que provocaba las bromas y risas de las tres semanas. De las tres hermanas, por lo aburrido que era. Bien. Mónica, ¿qué es, una, ¿qué es una persona humilde? Pues una persona humilde significa que no tenían muchos recursos y vivían sin lujos. Bien. Ahora le toca al próximo a um, Antonio de, de Murcia. Antonio, te toca a ti. Puedes abrir el micrófono. Ya. Sí. Todos los jóvenes, su tío, Motez, que eran hermanos de su madre. Comían en la casa Catalina. Mateo vivía en la montaña. La en la capital. Compraba los libros. Para Catalina era un día muy especial se hacía la mejor comida y se comía con la música clásica su tío le traía viva y compartía una conversación muy estreñada, Catalina no recibió rehabilitación de forma a continuación y contundente no existía ese servicio el, el sistema público de salud y la familia no tenía muchos recursos la necesidad de Manuela y la frecuente canciones, Catalina era la probidad pero Catalina se le acompañaba bastante bien, caminando y si apoyo Cuando llegaba a un lugar, se sentaba a veces si apoyaba en la pared. Bien, Antonio, eh, ¿qué hacía todos los jueves su tío Walter? Sí. Bueno, no me eh, acuerdo. Eh, esto estoy, eh, la pregunta, estoy haciendo una pregunta relacionada con esta página. ¿Qué hacía, qué hacía todos los jueves su tío Walter? No me acuerdo, Antonio. Bien, ese es al es, es, es principio de todo. Todos los jueves su tío. Y su mano y Catarina en la montaña. Es eh, correcto. Ahora le toca el turno a Aspadeza, Galicia. Vale, ¿sí es Sonia. Sí. Eh, eh, ya empieza a leer ya a partir de ahí, desde su padre. Su padre se en, en que Catalina prendiera a montar en bicicleta y a nadar. Esto ayudó a que su movilidad fuera mejor. La bicicleta se convirtió en un, en un medio de transporte importante para Catalina. Le costaba menos ir en bicicleta que caminar. Catalina sacaba sus buenas notas y avanzaba en el colegio. Pero fue la parte más difícil de su vida. Acudió a la Escuela Pública Santa Eufrasia, que, que tiene, la más cercana de su casa. pasaron los Pasaron los secretos, secretos, secretos, sala en, en el aula. Ningún compañero se atrevía a preguntarle si quería ir a jugar. Nadie se le ocurrió hacer adaptaciones de deportes y juegos. Así, así que Catalina no... Participaba en la clase de Educación Física. el último curso primaria, Catalina decidió que, ir, que iba a hacer amigos en la escuela. Bien. ¿eh? ¿Cómo se llama la escuela donde iba, eh, Catalina? Gracias. Santa Francia. Correcto, bien, ahora le toca el turno a A ver, le toca el turno a Paco, te toca a ti, sí, <coughs> se fue muy sol, se te abre. El hermano era fácil, jugaba todos juntos, su hermana, su vecino, de su primo. Para allí hizo un grupo de amigas y hoy todavía tiene relación con una, a uno compañero de ella, boca. Catalina empezó. La secundaria, con 12 años, el Colegio Tapoleo, fechada a la misma edad, a, a su hermana Gisela tuvo que dejar la escuela porque no me a empezar secundaria. Aquellos años no había ni se conocía educación fictiva. Muy doloroso para toda la familia Mi vida, ya había quedado sin excepciones. A toda esta presencia hace Catalina sea un gran devesor de vulneración inclusiva eh, Paco, ¿qué es la educación inclusiva? No? Paco, ¿qué es la educación inclusiva? Se te ha cortado. Vamos, Paco. ¿Y ¿Yo, eh, Paco, ¿qué es la educación inclusiva? ¿Y yo, María. Eh, lo pone abajo del todo en la esquina de la derecha. La, una pista. ¿Un eh, eh sí. Que eh, Paco que es un, un colegio. Un, ¿Un colegio. Sí. ¿Un ¿Un un ¿Por ¿Pues dónde? Bien. Eh, ahora le toca el turno a Maricruz. 45. 46, 36, ¿no? 36. Sí. Eh, le toca a, a Maricruz. Después del colegio se fue un año de intercambio a gente bélgica. Gracias a un programa de AFC, esta experiencia enriqueció mucho su vida. Además de aprender flamenco, Catalina quedó enamorada de todo lo belga. Le encantan las patatas fritas al estilo belga y el chocolate y la cerveza. En 1994, Catalina se matriculó en Derecho. ...en la Universidad de Costa Rica, la más grande del país. En realidad ella quería estudiar filosofía... ...pero su profesor le recomendó estudiar Derecho... ...porque así tendría más oportunidades de empleo. En la universidad empezó a participar en diferentes luchas y movimientos sociales... Su padre y su madre, que tenían ideas de izquierda, siempre habían participado en la vida política. Y Catalina aprendió de ellos una gran responsabilidad social. Eh, Maricruz, ¿qué hizo Catalina en 1994? Catalina se matriculó en Derecho en la Universidad de Costa Rica, la más grande del país. Correcto. Ahora le toca el turno a Juan Fran. Juan Fran, te toca a ti. Aquí estoy. Mm. ¿Un buen momento, chicas? Juan Fran, te toca a ti. ¿Eh? momento, donde Catalina pensó que de dejar el hecho, pero... Sigue leyendo. Hubo un momento donde Catalina empezó a dejar el hecho, pero trabajando con los derechos de las mujeres. Se dio cuenta de lo importante que es ser abogada para actuar como defensora. Con el movimiento estudiantil formó parte de la osación de estudiantes. De eh, la declaración de la Universidad de Costa Rica y el Consejo Universitario. También participan en otros movimientos como el feminista en la más importante de aquello año. con las protestas contra el como energético en el año 2000, en su primer año de universidad catalina todavía estaba de personas Sí, de discapacidad. No se sentía parte de él. Había visto como la discapacidad. estaba la tema de la gente. Por los juicios ha bueno, ha eh, gustado que la mire. Bueno, ¿qué es un consejo universitario, eh, Juan Fran? Catalina. ¿Qué, ¿Qué es un consejo universitario, eh, Juan Fran? Lo pone aquí a la derecha. El... El, el, el año 2000. No eh, correcto. Eh, ahora le toca el turno a, ba a Bartolo. Mm -hmm. Le toca ya. el turno a Bartolo. ¿Vale? ¿Me gusta? hasta que un día Fernando la invitó a una reunión por de los derechos de las personas con discapacidad y Catarina siente que ha, ha encontrado su sitio a partir de su, su vida, ha estado unida al movimiento de personas con discapacidad. Por esa época, Catalina va al Centro Nacional de Rehabilitación, donde le hace una revisión y un estudio de sus necesidades. Así empieza a utilizar el bastón para algunos recorridos. Con el foro ayuda a crear ríos y el grupo de mujeres del foro. Con este grupo viaja a Bergeray, una ciudad de California. Para conocer a Mujeres de tres. y el Movimiento de Vida Independiente. Bien, Bartolo, ¿qué es el Riadis. Ría, el es que yo no se lo que eh, Lo pone aquí a la derecha. Ah, sí. ¿Lo leo? Sí, lo lee, léelo. Vale. Es la red latinoamericana de organizaciones no gubernamentales de personas con discapacidad y sus familias. Bien, ahora le, turn, le toca turno a Angelina. Sí, le toca. Le turno a Ange, Angelita. Angelita. Sí. No, la treinta y nueve Una y nueve treinta y nueve una tres de tres de desde entonces, Catalina utiliza silla de ruedas como un apoyo más. En 1999 se graduó en Derecho. Entre 1999 y 2004 trabajó para el Consejo Nacional de Rehabilitación y la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la investigación. En 2004 se trasladó a Washington para trabajar en el Mundial hasta 2006. Durante estos años, Catalina participó en la negociación de conversión sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, que es el momento más importante del mundo. Sobre el allí conocí su amigo María César Trumba. Bien, eh, Angelita. ¿Qué hizo en 1999, Catalina? Eh, se graduó en, en, en Derecho entre 1999 y 2004. Trabajó en el Consejo Nacional de Realización y Fundación de la Universidad de Costa Rica para la investigación. Correcto. Ahora le toca turno a David. La bueno, Las reuniones de la negociación se hacía en Nueva York una ciudad con edificios monumentales y grandes distancias que recorrer así que Catalina se compró su primer escoter para hacer más fácil sus, recor sus recorridos cuando se aprueba en la, cuando se aprueba la convención en 2006 Catalina trabajó unos meses en Nueva York para la secretaría de la ONU que se ocupaba de la convención después de, se trasladó a España donde vivía ¿no lo veo? Sí donde vivía y trabajaba Estefan, los dos se instalaron en Madrid y se casaron en el 2008. En el 2010 tuvo a su primera hija, Lara, y en el 2012 a las, a las segundas, Julia, Aitana, que son mellizas. Catalina se siente muy cómoda en Madrid. Es, es una ciudad que le gusta mucho. Allí colaboró con grandes organizaciones del mundo de la discapacidad. Como Fundación 11 y el CERMI. Eh, David, ¿qué es el CERMI? El CERMI es un comité español de representantes de personas con discapacidad. Correcto, ahora le toca el turno a Mónica. Perdona, Antonio. Sí. Mira, el grupo de las cabezas nos tenemos que despedir, que no sabe el transporte. Vale, os, os, os decimos en, el pla, en la página de Club la próxima fecha. Vale, vale. Hasta, vale. Luego. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Mónica, te toca a ti. Vale. En 2015 se incorpora como patrona a la Fundación CEMI Mujeres. En 2016 recibe el premio Fundación CEMI Mujeres, acción en beneficio de las mujeres con discapacidad. Todo este tiempo trabajó para el fondo de la ONU, para promover los derechos de las personas con discapacidad hasta que en 2014 se convirtió en la primera relatora especial de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. En ese momento, Catalina y su familia vivían en Ginebra, por el trabajo de Estefan. Allí continuó con su trabajo como relatora. Bien. Mónica, ¿qué es una patrona? Uh -huh. Vale. Una patrona es una persona que forma parte del patronato de una organización. El patronato hace fun funciones de supervisión y vigilancia. Bien. Antonio, te toca a ti. Eh, Antonio, te toca a ti. Eh, ab abre el micrófono. El mandato de Catarina tiene mucho logros de lo que distancia. Fue la primavera representante de la UNU, que invitó a Corea del Noreste a visitar el país. Gracias a su visita, el país ratificó la convención sobre los derechos de la persona con discapacidad. Catalina llamó la atención. Sobre las pocas obligaciones que tenía la propiedad uno para mejorar su relación con las personas con discapacidad. Gracias a su trabajo se ha quedado a un proceso para mejorar la accesibilidad a la situación de la persona con discapacidad que trabaja en la UNO. la relación con ella desde el 1 de septiembre de 2020. Catalina vuelve a trabajar para costar rica como trabajadora antes a UNO la unión trabaja de Gimera, donde vivía con su familia. Bien, eh, Antonio, que es una embajadora. Yo creo que es Catarina. Sí, bien, que es una embajadora. Eh, Antonio, lo tienes aquí en la, en la derecha de todo en la esquina en lo que pone una embajadora. Bueno. Una trabajadora es una persona que representa a país antes de otro país o antes como organismos de instancionales. Bueno, eh, voy a dejar ya de compartir esto. Eh, ya hemos terminado el, el el episodio de Catalina de Catalina Demandas Aguilar. Bien. y qué día, día vamos a hacer? Ahora mismo os vamos a dar la fecha. La vale. fecha del próximo, de la próxima sesión de Club de Lectura va a ser el miércoles 2 de marzo, a las 4 de la tarde. Sí, 2 de marzo. marzo. El 2 de marzo, a las 4 de la tarde. de marzo? A, sí. 2 de marzo. Y vamos a leer ¿Dónde? la vida de Senada Jali que es el próximo libro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A las 4 sí. de la tarde. Sí, eh, sí, una pregunta que te voy a yo. Sí. Eh, eh, Escucha, ¿qué capítulo sí. vamos a leer? El, Senad, el, el próximo, Senada Jalijaceviz. ¿Así, como ¿Cómo es? Sí, Senada, el capítulo de Senada, el próximo. Senada, sí, ¿En qué nada. capítulo? Senada, que es próximo a este. Que está en que está la página del libro. ¿Pero el cual, ¿Qué número es la del libro? Sí, es, vamos, lo, os lo digo, la página 44. Sí. Página 44, el 2 de marzo a las 4 de la tarde. Vale. Vale. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por haber asistido a esta sesión de Club Lectura y recordando que nos vemos en, el, en, el, en la próxima sesión, el 2 de marzo, a las 4 de la tarde. Vale. Muchas gracias. Vale. Pero...